Hola, están? Bienvenidos a un nuevo video, chicos. Y cuando decíamos que era Love City, ok, Nati, esto es Love City 3am, ha sacado tema nuevo, bienvenidos a Love City, así que nada, comencemos ya mismo con este video porque me estoy muriendo la curiosidad. Wow, ahí habíamos terminado, ¿se acuerdan? Yo no quiero correr. Porque siempre me canso No me quiero esconder Por miedo a hacerme daño Uff, uff Tema sad, eh, tema de amor Me encanta, muy buena la base Ya no quiero pensar Lo que puede ser, lo que va a pasar No quiero perder, no quiero ganar Lo quiero intentar, no, no quiero, quiero dudar, dudar De que cuando me miras Siento que lo encuentro todo para encontrar algo más, por ti ya nada es igual, ya no me siento tan solo. se siente contigo lo quiero todo. No me puedes poner esta frase contigo lo quiero todo se hace oh, chicos. Lástima que a veces es un amor no correspondida, ¿no? Qué complicado ahí, ¿eh? ¿What? No, joder, no, no. ¿Qué? tarajos? Pensé que había terminado, dije, no puede ser. No, la realidad. No, la de tu perdón chicos. No me puedo dejar así. No, 3 am no, no, no. Tengo que esperar hasta el 14 de julio. Chicos, hoy es 3, falta mucho, <risa> o sea, para este jueves no, para el próximo, no, oh, chicos, falta como 500 años para mí. Bueno, ok, increíble, brutal, como siempre 3AM, eh, la canción es como una intro a lo que viene, ¿no? Que lo que viene me parece va a estar épico, muy espectacular, lo voy a estar esperando, muy ansiosa, como siempre 3AM la rompe con cada tema que, que, que, que saca. Ay, es que no me aguanto hasta el 14 de julio. Ok, nada más para decir chicos Brutal, increíble, maravilloso Love City, te esperamos de nuevo Y nosotros nos volvemos a encontrar en un próximo video Pero hasta entonces no dejes de sonreír Y disfrutar la vida, bye